Hola. Para escribir la cedilla suela, sin que esté agregada a otra letra, mantén la tecla ALT, la que está a la izquierda del espacio y a continuación con el teclado numérico, los números 0184. Puede practicar en los comentarios. Si quiere escribir directamente la letra C con la cedilla, muy utilizada en idiomas como el portugués o el catalán usa junto con ALT los números 128 para mayúscula o el 135 para minúscula. Gracias por la visita.